Amigos de etcétera, ¿recuerdan este tipo de, de teléfonos que sonaban así que tenían un teclado numérico en donde uno tenía que darle varias veces a la misma tecla para escribir un nombre y demás? Pues Nokia HMD ha traído una nueva versión del Nokia 5710 Express Audio. Óigase bien, Express Audio, no Express Music. <música> La idea es la misma, fíjense. Yo bajo acá y están los audífonos embebidos, tiene un parlante acá y otro por este lado, lo cual es genial precisamente para oír música. Dentro de las opciones tenemos música, radio, archivos. Acá podemos ver la memoria del teléfono que es bastante limitada, pues tenemos 128 megabytes y podemos expandir vía memoria micro sd hasta 32 gigabytes la batería es extraíble lo cual es muy chévere se abre acá ¡chic! donde está la pestaña ahí se mete la sim tenemos la opción de doble sim si se fijan acá tengo una puesta tiene 4g obviamente no alcanza a 5g y este es el tipo de, de apps que tenemos tenemos el teléfono, contactos, galería, la cámara que es básica, básicamente es, se trata de una BGA con flash mensajes, internet, facebook radio, culebrita, los, los auriculares, videos, música el diccionario de inglés, básicamente Tetris calculadora, blackjack, juego de carrito, alarma más juegos y un grabador de mensajes. Archivos, linterna, que como ustedes se imaginarán es básica. Aquí está, la apago así, me la devuelvo. Acá tengo extras: temporizador, cronómetro, linterna. Pero no esperen apps demasiado elaboradas porque recordemos que en esta época la tecnología era muy básicas contadores y la agenda para que se hagan una idea ¡tin! acá añado eventos es todo muy básico es el mismo principio de el express music que teníamos anteriormente y para que se hagan una idea el navegador es opera mini lastimosamente no se puede ampliar más la funcionalidad vamos a, a intentar entrar fíjense Facebook es ultra básico, el menucito muy antiguo, y vamos a entrar a Texeter a ver cómo se ve. Entonces aquí, ah, la, las páginas están ahí, pre. a ver, vamos a cargar Google, uh -huh. y acá está procesando, listo. Vamos a ver cómo se vería, etcétera. Uy, ahí me pasé. Va a sentar. Listo. Aquí ya está cargando y vamos a ver porque con la cantidad de gráficos y cosas que tiene, etcétera, una de las grandes dudas es qué va a pasar. Ajá. Veamos novedades, por ejemplo. Ok, un, un ad que no entiendo de dónde salió muy bien, pero bueno, y se trata de un teléfono más o menos de 80 euros que tiene los auriculares, el radio FM, reproductor MP3 y altavoces duales. Lastimosamente no es que haya cargado muy bien, etcétera, ah bueno, sí, acá retiro lo dicho leer más acá podemos ver uno de los últimos artículos y obviamente esto nos demuestra qué tanto ha cambiado la tecnología hasta hoy acá sí es posible leerlo no es lo más cómodo pero fíjense que con 4g digamos que podemos decir que aguanta bueno dos cosas adicionales para los que se preguntan si se puede instalar whatsapp no no lo veo. Y segundo, la pantalla, cuando se encuentra uno a la luz directa del sol en pleno mediodía, no se ve muy bien. Ahí nuevamente notamos la evolución que, que hemos tenido de los teléfonos a los smartphones. Así que recuerden, podría ser un buen teléfono de emergencia para esos amantes, seguidores, hinchas furibundos de los clásicos y de las cosas vintage que necesitan además tener un posible reproductor de música con los audífonos incluidos digamos que no es el teléfono que yo recomendaría para que fuera el principal pero puede ser un buen teléfono de emergencia cuando uno viaja y no quiere eh, pues por así decirlo Cargar dos smartphones, se puede llevar un teléfono, porque este no es inteligente, que tenga acá opciones, como por ejemplo, subir y bajar el volumen, fíjense. Acá podemos cambiar de canción, pero como no estamos en el reproductor, pues obviamente lo que nos va a servir es para subir o bajar y devolvernos en la página. Aquí abajo tiene digo micro USB, de esos viejitos. Acá tenemos los audífonos y las cámaras. Es bastante ligero, sí, se siente supremamente liviano al tacto. Tiene un procesador que no es ni Qualcomm, Snapdragon, ni MediaTek, eh, ni un M, ni un Bionic de los de Apple, sino que se trata de Unisoc. Tiene conexión 4G, LTE, Bluetooth 5.0, el micro USB, como les decía, 2.0 y el jack de audífonos nos lo quedaron debiendo por lo que vienen los audífonos incluidos es una oferta interesante para todos esos que tienen nostalgia de las cosas del pasado clásicas vintage pero con un tinte un poco más nuevo porque tiene 4g y como pueden ver acá doble sim es interesante, no es mi caso de uso, pero seguramente algunos de los que viajan bastante y necesitan un teléfono de repuesto de emergencia podrían encontrar en el Nokia 5710 Express Audio una serie de funcionalidades que vale la pena considerar.